Caminar contigo, María Pues eres mi madre, eres mi guía Ha sido para mí el más grande Jesús. digo María No solo un momento todos mis días Necesito tu amor de madre tu intercesión ante el Señor guía mis pasos Llévame al cielo Bajo tu manto caminar contigo María Madre en el dolor y en la alegría Tú que fuiste fiel hasta el extremo fiel en la cruz fiel a Jesús guía mis pasos Gracias, Ave María, hoy yo te ofrezco. tu manto no tengo miedo llena de gracia Ave María hoy yo te ofrezco